Miren, el fin de semana, el presidente de la República, Danilo Medina, hizo unas designaciones. No sé si la vieron en, lo, en, lo, en lo, la prensa, en los medios. Los embajadores. Sí, designó embajadores sí. en la Santa Sede, embajadores en creo que en la ONU. Ya no, ya no está Grimaldi. Parece que no. Hay una señora ahí. Bueno, la cuestión es que designó a Karen Ricardo en una posición en el Palacio Nacional. Karen Ricardo es una diputada. Al Congreso. Y yo me imagino que ella tendrá que renunciar porque no hay posibilidad de que asuma ambas funciones. Diputa, dipu, sí, diputada al Congreso y al mismo tiempo eh, directora de un departamento administrativo que está adscrito al, al, al Palacio Nacional. El tema que quiero traer es que aquí los políticos nuestros creen que los cargos electivos son de su propiedad, son propios. Y por eso usted ve que cada vez que ocurre un incidente, un accidente, una circunstancia en la cual un diputado, un senador pierde la vida o por alguna razón no puede seguir ocupando su curul, entonces lo hereda un familiar, el más cercano, o el hermano, que sea político, que esté relacionado al partido, o lo hereda a la esposa. Y podemos hablar del caso de este no, senador. ¿Eh? de Gómez, de Gómez el que mataron, pero también está el caso de, de, de, de Juancito, Juancito Espor, Sport. Uh -huh. está el caso de lo mataron también, sí, lo mataron también y así por uh -huh. el estilo. Cada vez que ha habido una salida de uno de esos diputados, creo que ahí está el caso de Julio, aquel Julio que uh -huh. tuvo que salir de una diputación en la capital que era PRDista. Uh -huh. lo heredó su mujer, uh -huh. sí. o sea los cargos no son heredados. La ah. constitución de la República plantea que cuando esa circunstancia se presenta y el diputado o el senador no puede eh, seguir asumiendo su función por razones X o enfermedad o muerte o lo que sea, eso, el partido está en la obligación de someter una terna con tres personas y esa terna, de esa terna, la Cámara Correspondiente elegirá el sustituto. Pero aquí no. Aquí le dice, mira, es fulano que va a sustituir. Y todo el mundo lo acoge eh, amén. Nadie dice nada, nadie se queja y dice, no, esto tiene Como que un llevar. El natural ¿Qué? de lo que ha de venir posterior a esa designación es que lo sustituya o el marido, o el novio, o alguien muy cercano. Entonces se imagina, eso yo. Y eso lo hemos asumido. Yo, mira, la, di, la diputada que murió recientemente que fue eh, ah, sí. de San Pedro, su esposo la sustituyó, y fue aprobado y acogido en el Congreso. No, eso se, se, es no como está si supuesto. hubiese un claro acuerdo que... tácito sí. entre todos los eh, diputados y senadores, y cuando eso ocurre, eh, nadie ve mal que se esté violando la Constitución, porque se está violando la Constitución, claro. ni siquiera se guarda las apariencias porque si sometieran una terna y dentro de la terna está esa persona y la eligieran, aunque uno sabe que por los bajos se, se presionó o se solicitó o se pidió que fuera ese el elegido, Habían dos pero más. por lo menos se guardó las apariencias, Habían pero ni dos siquiera más. con eso se cumple. Habían ¿verdad? dos personas más, aparte del esposo de ella, lo que no sé cuál era la vinculación que tenían no, y no, se eligió a él eh, por la encima. La terna fue para cubrir en la apariencia, como dice Amado, que es más o menos. Eh, hay, pero hombre. la vinculación pero de esa doctora persona. Pero personas, realmente quien no, no? debía de ser el sustituto era el pos. Pero es que no, pero porque que eso no es un derecho. un derecho de los electores. Si ella, por ejemplo, murió y fue electa ¿Sí? de manera democrática, sí. entonces que ese derecho eh, eh, eh, vuelva a, lo, a los electores. De, de, claro. ¿verdad? Porque es que, no, que, que, que no fue electo. La persona que está, eh, eh, por ejemplo, en este caso, como sucesor, no fue electo. Eh, en un cargo que es eh, sí. de elección elección Son cosas eh, eh, o sea, que hasta difíciles digerir son porque, ok, usted se muere y su esposa es la que va a ser la legisladora o la representante de ese pueblo, pero ¿por qué? O sea, ¿quién es esa persona? Yo, por ejemplo, como ciudadana de San Pedro, Petro Macorizana, el esposo de esa señora me representa, yo quiero que él sea quien represente mi ciudad. El perfil de ese señor, el historial, el currículum de ese señor, es el que yo quiero que esté como ciudadano representándome Mira, en una claro, cámara legislativa. No fue a él que claro, yo lo elegí, por Dios. La posición es del partido. Claro. La posición es del partido. Sí. Y aunque los electores tienen una. Una. un voto, realmente ya de ahí se sale del ámbito de lo que ellos eligieron el partido tiene que ofrecer un sustituto pero y eso, eso viola la de... constitución sí. eh, el derecho sí. a elegir eh, por ejemplo cuando ya, ya esto es un asunto eh, de planificado de la administración uh -huh. en el caso de la ausencia porque recuérdate cuando se sustituye también tiene unos requisitos por muerte, sí. Sí. por renuncia eh, no, pero que la misma Constitución enfermedad, plantea enfermedad, eso. Enfermedad. O sea, ahí no hay ningún problema. Ahí no hay problema. No creo que haya violación no, no, a ese no. al principio. Pero lo que yo digo es que es un familiar. ¿Por qué no da la oportunidad de que se haga lo una que verdadera digo. elección de esa terna? ¿Que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene? Eso, no es un, eso no es una herencia mismo, para ejemplo, poner a un hijo, un hermano. hermano ¿Qué, un, un ¿qué problema tenemos nosotros que no reclamamos como sociedad? Hay un problema. Mira, por ejemplo, el, el Ministerio. El, eh, es inconstitucional la designación de un militar en el ministerio de defensa la constitución dice cuáles son los requisitos para ser ministro y uno de ellos es no ser guardia o policía y usted está violando la constitución Es que lo ¿no entiendes? Lo que deberíamos cuando tú evaluar... vas a la constitución y buscas los requisitos para ser ministro, uno de ellos es que tú seas un civil y un militar no es un civil Amado, entonces y, y eso y lo, y lo hizo Lionel que fue uno de los que impulsó la, la, esa modificación lo nombró, lo, ese fue el primero que violó la constitución Y Danilo lo, lo ha seguido nombrando no, Todos una, son militares No una, es necesario Hay académica militar Académicamente milita, eh, No, la academia militar uh -huh. Ya ha preparado eh, Y concluyen en Washington Una ventena De personas, entre ellos mujeres Porque recuerdo que la Primera mujer que que se graduó de, de de esa carrera. Se llama de Diplomado de... Eh, de, Estado Mayor de Estado Mayor y, Mayor y Defensa Dengue. Nacional, Dengue. algo así. Sí, Diplomado de Estado Mayor. Era miembro del, es miembro del Partido Fuerza Nacional Progresista. Y hay una preparación para... Ella es, una civil. Ella, es un civil. Ella es civil okay. para asumir esa posición y creo que está trabajando en el Ministerio de Defensa. Bueno. Pero realmente yo creo que ya estamos a tiempo claro. para que sea un civil quien ejerza la función y el poder militar se mantenga claro. donde debe estar. Miren, yo quiero al final de mi comentario, yo quiero mostrarle tu Atención a mi papá Ramón García, si está viendo el programa, a ver si se recuerda de esto. Miren lo que yo encontré en mi biblioteca, en un libro. ¿Tú conoces? <risa> <risa> Hágale un trozo. Mire, eso es una placa que debía estar en todas las casas de este país cuando el generalísimo Trujillo. Mírenlo ahí. Sí, sí. Oh, Papá, bueno. vos, ¿usted se acuerda de eso? Símbolo nacional, dice ahí. En este hogar, Trujillo es símbolo nacional. Eso fue esa placa se hizo en el año 1955, que fue el año del benefactor de la patria, el que no tenía esa plaquita colgando en la sala de su casa, iba preso Oiga, ya, ya. Y, y, para que lo sepa y probablemente lo acusa, probablemente no, lo acusaban de enemigo del régimen y probablemente sí. se lo chapeaban sí. Dios. para que lo sepa había que tener esa placa colgando ahí en la sala, que cuando tú entraras la viera gracias a Dios salimos de ella. lo encontré en un libro que me regaló Agustín Morales de su papá miren, déjenme mostrarle, déjenme, ese es, ese es el, el brevario reflexivo de él, se llama Brevario Crítico este es, este libro es de, es de don gabino Alfredo Morales uno de los intelectuales oh, más yeah. sólidos que ha tenido este país Franco, Maco, bueno, Franco Macorizano realmente no, él es puertorriqueño él era puertorriqueño, pero, pero vino a vivir a la República Dominicana muy jovencito, casó aquí, hizo una familia y ahí está la familia, Agustín Morales Prisco sí. Morales, todos esos sí, sí, todo, sí, todo sí. eso son sus hijos. Estuvieron en el exilio. Sí, sí. Pero Agustín Moral era un demócrata, carta, caballero. Y este es el primer El primer libro de filosofía política que se escribió en este país. Déjame Después otros el, lo han escrito. Esto es una joya. Sí, yo Escúchame, eh, Francis. Esto es escrito en 1955. Oye, eso, esto tiene como 70 años ya. Más, 75 años, sí, ¿verdad? 1955. ¿Eh? No, no. Sí, sí. sí, sí. Por ahí debe andar. Varios críticos. Me lo regaló, eh, regaló Agustín, a quien le agradezco que siempre me regala libros. Y cómo no foto. Bueno.